Con la llegada del ferrocarril, el pueblo de Mar del Plata se fue transformando en un centro urbano moderno. Desde fines del siglo XIX y hasta los años 40, fue un balneario de élite. El veraneo era una actividad simbólica de la clase alta, pues los sectores medios y bajos no podían concurrir. Las familias ricas tomaban sus vacaciones desde el mes de noviembre y permanecían hasta Semana Santa. Hacia finales de la década de 1940... Mar del Plata fue transformando su fisonomía para convertirse en una ciudad eminentemente turística. Mi marido era relojero. Puedo decir acá, después de tantos años, que era un buen relojero. Claro. Entonces, entonces le trajo un señor un reloj bueno para que lo limpiara y lo pusiera a punto para irse y le recomendó pero mire que tengo que irme a Mar del Plata ¿eh? y a él le dio bronquitis, bronca le dio y dice mira este se va a Mar del Plata con todas las comodidades y acá muchos no nos podemos mover aparte de eso los chicos los chicos cuando van a conocer agua y el chapoteo del agua y zambullirse ...todo eso que les gusta tanto. No dijo más nada y al rato o al otro día... ...no me acuerdo bien... ...dice, vamos a hacer un balneario. El ideólogo, fundador y pionero de lo que hoy es... ...el Balneario Municipal... ...fue don Eduardo Baraboglia. El 3 de noviembre de 1948... ...se constituyó la primera comisión directiva... ...Pro Balneario Popular... loquitos como mi marido hubo muchas personas que ayudaron que ayudaban inclusive ponían su bolsillo de eso fui, soy fundador tesorero fundador y tesorero entré entré en la comisión con él y lo que veía en ese momento y nació el balneario sin un centavo también Veníamos por supuesto éramos nosotros, veníamos con esta chica que era chiquitita y otro chico que tengo un poquito mayor. Él hacía las chuletas a la parrilla y nosotros nos zambullíamos y no le hacíamos más caso. Al comienzo de esta obra, los integrantes de la comisión fueron considerados faltos de razón por ponerse a construir un balneario en el lugar conocido como Paso de la Patria, además fueron criticados porque aseguraban que ahí no crecería ningún árbol. Teníamos una contra tremenda con los que podían ir a Mar del Plata, ¿viste? Vos imaginate, hace 70 años en este pueblo. Un balnear, era una cosa como si me dijeras que, que venía un marciano, más o menos. Entonces la gente, ante lo desconocido, se opone. No hay nada que hacerle en los pueblos. Lo llamaban casi locos, o maniáticos, de que podía prender un árbol donde, donde están los árboles ahora. La primera vez que conocí el balneario vinimos con mi papá del campo y mirábamos cómo esa gente, porque yo me pongo a pensar ahora, sin que nadie les diera nada, sin que nadie les pagara, este... Estaban al rayo del sol pegando... Ustedes vieron que los bordes del balneario es todo de este, adoquín. Bueno, pegados uno contra otro, todos pegando, pegando adoquines. Él decía que iba a contagiar tifus y etcétera y después traían los chicos, los metían hasta abajo y sacaban el chico contento. Más de 300 personas realizaron donaciones para dar comienzo al sueño del balneario. Otros recursos provenían de un crédito del Banco Provincia de Buenos Aires firmado por integrantes de la comisión. También se sumó dinero recaudado en los bailes que organizaron en los carnavales de los años 1949 y 1950. Se organizaron festivales hípicos y carreras de forte conocidos popularmente como catangas. era el que hizo el camino a, en aquel entonces a la Prida cosas, y tenía las máquinas y hizo la limpieza del arroyo sin cobrar un centavo. Así nació el conchazo Y la comisión directiva le pagó al final de palma el, el cierre de las compuertas y bueno, había que juntar, este, había que juntar la plata. y me venía poca agua Marabolia hasta ha ido con el pico a acabar para que corriera, bueno, así todo. Y yo fui uno de los que dije: no, pero esto es un, un. para el pueblo, es un recreo y hay que hacerlo municipal, para tener un apoyo. El 27 de julio de 1950, la comisión directiva se dirige al señor intendente municipal ofreciendo las obras ejecutadas hasta esa fecha para que pasen a integrar el patrimonio municipal. No solo prestaron este, las máquinas para hacer la limpieza, porque hay que limpiar una manera, la, la limpieza, sino que... Nos dieron un subsidio de mil pesos. Yo dirigí el edificio viejo y siguió funcionando. Nunca se entró en la política porque era una obra. Yo siempre la interpretaba. Sí, que era del pueblo, que era para el pueblo. Bueno, Así que llegó un momento que el balneario para mí ha sido ha, llegó a ser un orgullo para el pueblo. El 14 de junio de 1968 se instituye el nombre de Eduardo Baraboglia al Balneario Municipal. También se homenajeó al señor Alberto Gabio por la donación de 25 vaquillonas para una rifa, con la cual se compraron las 16 hectáreas contiguas al balneario, donde está el parque denominado Gil López, nombre que se le dio por decisión del señor Gabio. Las horas que no alcanza esta, Este poquito Para expresar todo eso Muchísimo Hermoso Las municipalidades Todas las que estuvieron nos ayudaron Sin ninguna diferencia Lo que no era, era alguna parte del público Nada más Pero todas las municipalidades Todos los intendentes que estuvieron A todos le estamos agradecidos porque nos apoyaron con todas las formas Y nos dieron lo que ellos pudieron darnos, porque nos dieron mucho. Contenta de que los demás lo tengan, y que los demás lo aprovechen. Los chicos como nadan solos, aprendieron solo a nadar. Y bueno, muchas cosas que ustedes ven en los edificios que se han hecho. La, a la noche, los asaditos que hay, y los sábados y los domingos, que es lindo ver los fueguitos y, y ver cómo comen después. Contra toda la corriente lo hicimos, y año a año fue creciendo. Ahora hay que ver un domingo lo que es el bañario de acá ahora. Dice: Van a hacer un bañario. mucho pero ahí está